El objetivo de este videotutorial es mostrar la interacción con un dashboard generado en la herramienta Kibana sobre la caracterización de la demanda de empleo en España. Una vez creado el dashboard, en el cual hemos añadido gráficos, texto y filtros, podemos interactuar con él. Podemos seleccionar el rango temporal que nos interesa. Este rango temporal también puede seleccionarse directamente desde el gráfico. En el gráfico de la serie temporal podemos seleccionar los elementos que aparecen clicando sobre ellos desde la leyenda. Podemos añadir filtros, en este caso de la comunidad autónoma y la provincia. Clicando en el gráfico también podemos seleccionar la región que nos interese. Si nos situamos encima de los gráficos podemos obtener la información de ese punto, de ese sector, de esa barra o de esa región del mapa. Esperamos que os haya gustado esta visualización y nos vemos en las próximas.